Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil, espero que la estén pasando muy bien. Chicos, pues hoy les traigo mi video de los héroes nacionales, les voy a mostrar hasta dónde llegué con este evento. Sí, bueno, sí, oiga, pero este evento terminó hace mucho que no. Tranquilo, don Cables, tranquilo, hombre, yo sé que tarda en subir los videos, pero vamos a seguir con este, por favor, ¿sí? Mi objetivo principal había sido eh, ir por este Divala. Y a pocas horas de que acabara el evento, únicamente logré juntar 76 puntos de América. Puntos más que suficientes para llegar a Dibala ya que la casilla número 14 únicamente pedía 25 puntos de América. Y para reclamar a dibala nada más ocupaba de 40. Así que más que sobrado estaba para poder reclamar. No me fue posible llegar al punto de legendaria, ya que eh, en la casilla número 15 pedían 15 puntos de América. En la casilla 16 pelean otros 15 puntos de América, y para ese punto de legendario pelean 50 puntos de América. Lo que sumaba un total de 80, y como podrán ver, únicamente logré conseguir 76 puntos de América. Si sí me hubiera gustado bastante haber conseguido a este Chucky Lozano, sobre todo para tener a un buen mexicano en mi plantilla, pero se me pasó a realizar algunos de los juegos de habilidad, y pues me fue imposible llegar a los puntos necesarios para poder reclamarlo. Pero bueno, por lo pronto vamos por este Dybala, voy a reclamar los 500 refuerzos de habilidad, se van 25 puntos de héroe Vamos a ver qué me toca Ok, se viene Bien, mostramos todo Ok, ahí están Y ahora toca el turno de reclamar a este Dybala Un GR92, nada mal, la verdad Tengo algo, algo planeado con él Así que voy por él Listo, ahí tenemos Paulo Dybala Nada mal, ¿no? Vamos a ver sus stats Tiene 103 en ritmo, 100 en disparo 93 en pases y 105 en agilidad, vamos a ver sus atributos más a, a detalle, tiene 98 de sprinteo, 109 de aceleración, 110 de control de balón, 108 de regate, 101 de finalización, 96 de disparo, 102 de disparo largo, pues la verdad es que se mira muy completo la verdad, voy a irme a lo que es mi equipo nada más para compararlo con James Rodríguez, que obvio James lo va a superar, ya que a James lo tengo en 100 de GRL más 11 de refuerzo de habilidad Pues no está tan mal la verdad contra... Comparándolo contra James Rodríguez Únicamente lo tengo con 4 de Más 4 de refuerzo de habilidad, perdón Pero pues eso, eso no es lo que tengo planeado con él Así que ahora pasaré a demostrar lo, ten... lo que tengo planeado hacer con este Pablo Dybala, primero va a tomar a Petit. Vamos a entrenar un poco Quiero llevarle un GRL 100 puro Así que voy a entregar a este Danilo de XP y también voy a dar a este pizarro de XP subimos un punto de GRL, vamos a darle estos puntos de experiencia Estos más de puntos de experiencia de icono Voy a darle también esas fichas de 25.000 puntos de experiencia de icono también Tengo bastantes, así que se las voy a dar todas Tengo otras más acá de 10.000 puntos de experiencia, que también se las voy a dar todos Ok, ya con eso ya subo a dos puntos de GRL y para subir un punto más de GRL voy a usar estas fichas de 50.000 puntos de experiencia que tengo. Vamos a ver cuántos, cuántas son necesarias para llevarlo a un GRL 100. Vamos un poquito más, un poco más. Ok. Ya queda poco, así que les daré estas fichas de 5.000 puntos de experiencia. Listo, ahí quedó ya. Son más de 3 millones de puntos de experiencia para subirle 3 puntos de GRL. Y me va a costar casi los millones 3.300.000 monedas para subirle esos 3 puntos de GRL que vamos por él, vamos a subirlo, porque lo va a subir un punto de rango, vamos a ver sus stats, queda con 113 de aceleración, 132 de agresión, 120 de concentración, 120 en control de balón, tiene en regates, 114 en... en 114 en cabezazos, 136 en marcación, 114 en sprinteo, 131 en fuerza, 116 en posicionamiento, 103 en compostura, 120 en reacciones y 120 en tiros tiro lejano. así que pues nada más para ser un mediocampista defensivo, así que vamos a darle aquí en continuar, y ahora tocará el turno para Pablo Dybala, ocupo llevarlo a un grl 95 para usarlo de rango, así que voy a subir un poco de GRL voy a darle a este eh, gueye también a este honda y usar esas fichas de 50.000 puntos de experiencia para subirlo a un gr 95 así que vamos a dárselas vamos a ver cuántos me lleva okay. ahora le daré esta ficha de 25 mil puntos de experiencia una de 100 10, y por último una de 500 poco más de un millón 100 puntos de experiencia para subirlo a un gr 95 y me costará el 1.558.000 monedas para subir los 3 puntos de GRL Así que vamos por él, vamos a ver cómo quedan sus stats Queda con 119 de aceleración, 108 en concentración, 120 en control de balón, 118 en regates, 108 en velocidad de sprinteo, 106 en finalización, 102 en potencia de tiro, 107 en reacciones y 111 en disparo lejano no está nada mal, la verdad, para hacer un GR95, está bastante completo. Pero, desgraciadamente, pues hay que entregarlo. No lo, no lo quiero para quedármelo en mi alineación, sino para darlo como XP para subirle un punto de rango a este Petit. Así que vamos por él. ¿What the fuck? ¿Por qué no me está pidiendo eh, otra carta de Petit? A ver, vamos a aquí. ¿Qué onda? ¿Por qué no me está pidiendo la carta de Petit? Está pidiendo un centrocampista. De gr90. Oh, oh Eso sí que no lo tenía planeado. Creí que me iba a pedir una carta adicional de. Una carta de petit para la subida de rango, pero me está pidiendo un, una carta de gr90. Ay no, pollo, pollo, ¿qué hiciste? Y no tengo a ningún mediocampista con gr90 en este momento. No. No tengo ningún mediocampista de un GR 90 que sea puro Ay no chicos, no, no, no, no, no Vaya fail, vaya fail que acabo de cometer Todo esto lo hice porque quería subirle ese punto de rango a, a Petit Yo creí que me iba a pedir una carta adicional de Petit Para poder hacer la subida de rango como ha sido con otros jugadores Creo que con los es totalmente distinto Al parecer pide una carta de, de GRL 90 base Y otra carta de GR 95 ya sea con, con que lo hayas mejorado Así que me gasté varias... Varios este, puntos de experiencia y varios millones de monedas para subir este de, de rango a Petit y llevar a divala a GR95, pero, pero pues no, no, no, no lo pude hacer. Así que, pues ni modo, chicos, ni modo. O sea, voy a tener que esperar para, para esa subida de rango. Cupo conseguir a un, a un mediocampista de GR90, así que, pues a ver si más adelante en alguno de los eventos logro llevarme uno. Hubiera preferido mejor subir a este Maldini. A, a su GRL 100 Y para Maldini pues tengo a, a varios eh, Defensas con GRL 90 Como Garay, eh, también tengo a Sergio Ramos O a Thiago Silva Y tengo a ese Coleman en GRL 92 que bien lo pude haber llevado a Un GRL 95 Y ya con eso hubiera entregado a una de mis cartas básicas de GRL 90 Y al recién Coleman con un GRL 95 Y con eso hubiera subido de rango Pero bueno, esto pasa por no investigar antes bueno chicos, pues como se cebó esto, eh, vamos a pasar a otra parte del video. Eh, hace unos días les dejé que me dejaran capturas de sus recompensas de la cuarta temporada de ataque enfrentado. Para ponerlas en este video. Así que voy a dejarles las, las capturas que me, que me enviaron. Gracias a todos por, por haber participado en esto. Y aquí se las muestro. show, turn it into a fake show. a Fake show, turn it into a fake show. Touchdown, he throw DP. About to hit the club and turn the shit to a freak show Look through the peephole, everybody geeked, yo Need to get go with an extreme, need to see six midges that be fire juggling, maybe it's just me Call my mind, is struggling Babes, boyfriend is acting like a clown Know what's going down, every time that we are down Take a look through the peephole, yo, everybody's getting geek, bro Stop the hate and let them neeks know That we turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show Turn the club, yo, yeah, we turn the club a Bueno chicos pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado, aunque pues no fue no fue lo que había planeado mostrarles, este, quería subirles esa subida de rango de petit, pero pues se me cebó. Espero pronto en un video este, traérsela, Pero si aún con eso les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.